Bienvenido a este tu programa nueva versión 2022. Elige de nuevo, elige tu paz. Mi nombre es Ricardo Larrán y tengo el gusto de estar aquí contigo el día de hoy donde vamos a hablar sobre los propósitos de año nuevo y cómo que no se queden en propósitos, cómo realmente convertirlos en hábitos saludables y con una súper invitada que tenemos este día de hoy que es la nutrióloga Mitzi Tercero, ella es experta en asesoramiento en temas de nutrición, de ciencias de la alimentación, eh, ha asesorado a empresas, ha asesorado a personas, da talleres y tiene unas recetas de Instagram deliciosas. Yo que no como azúcar, que no como eh, harina, están fantásticas para mí, se las recomiendo totalmente. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Mitzi la estamos invitando aquí en Instagram, se debe conectar un momento, y también aquí en Facebook. Bienvenida mi querida Mitzi, qué gusto tenerte Hola. en el programa, gracias por aceptar estar aquí, es un honor tenerte aquí como invitada. Muchísimas gracias Ricardo por la invitación, es un honor acompañarte y acompañarlos en este live, en este día tan bonito y tan soleado, al menos aquí en la Ciudad de México. Así es, ¿verdad? Está bastante soleado, había estado sí. frío en los últimos días y ahora está está mucho más, mucho más tranquilo, mucho más sí. relajado. Sí. Oye, pues qué, qué maravilla con este tema el día de hoy, que pues está evidentemente muy ad hoc con lo que, eh, con, con el año nuevo y pues es clásico que tenemos el año nuevo y nuestras buenas intenciones. Y ahora sí ya, me, me, sobre todo en alimentación, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes. Ya me, me, me rellené y ya subí tres kilos, ¿no? Ahora sí, voy a ir al gimnasio, voy a, eh, voy a entrar a una nueva dieta, como tú decías, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar alcohol, voy a, ahora sí voy a portarme bien y, y portarme bien, comillas, comillas, lo que sea que eso quiera decir, y, uh -huh. y nada que. Sí. Nada, que en realidad no, no suele sudar pero por eso tenemos aquí a nuestra queridísima Michi que nos va a iluminar con cinco estrategias para poder realizarlo. Tenemos aquí los datos de Michi para que la sigan en, en Instagram. Les digo que tiene unas recetas fantásticas, muy nutritivas, muy ricas. Eh, la pueden seguir en Instagram como arroba nutrióloga punto Michi Tercero y en Facebook como nutrióloga Michi tercero. Y en, y en correo mitzi.tercera.gmail.com Si me estás viendo en Instagram, pues aquí, aquí, misma aquí la, mismo La puedes empezar a seguir, por favor, síguela, no sabes qué cosas Y además <risa> la estética de su página es muy bonita, es muy bonita Y, y ella como, como ser humano, que tengo el placer de conocerla personalmente También, también, un ser humano fantástico fantástico. Muchas gracias, Ricardo. A, a tu gente y das lo mejor de ti, súper profesional, pues ahora sí, bienvenida. Y vas, a, y vas a tener un reto, vas a tener un reto, eh, ¿nos quieres platicar un poquito? Voy a empezar un reto el próximo lunes, eh, desde que empezó la pandemia empecé justo en plataformas digitales con retos eh, de dos semanas, eh, que es para cambios de hábitos. En mi práctica en específico voy más hacia la prevención eh, de enfermedades y de patologías. Entonces, justo eh, desde la parte de cambio de hábitos, yo creo que también por eso es que sale este live y la idea de este live contigo, ¿no? De, de, desde ese principio. Cambiar hábitos para prevenir. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y justo este reto empieza el 10 de enero. Son 14 días de... Eh, de recetas de acompañamiento eh, de la manita con, conmigo, ¿no? Eh, para que aprendan a comer rico, a comer eh, saludable, sin eh, matarse en el intento, <ríe> sin perderse en el intento, ¿no? Yo creo que, primero que nada, Ricardo, te agradezco tus, tus lindas palabras y esta bienvenida tan cálida que, que me das. Y creo que tú lo mencionaste ahorita, estamos en un momento clave, ¿no? Inicio de año, que mucha gente lo puede ver como... Pues un día más, ¿no? Una, una semana más, eh, solamente cambiamos de, de número, pero la realidad es que la mayoría de nosotros empezamos como que de cero, o eso es lo que lo que intentamos, ¿no? Empezar de cero, hacer un borrón y, y cuenta nueva de de nuestros hábitos y este y muchas veces viene de muchos años atrás, pero hay algo que nos detiene. Eh, para no concluirlos o para no adoptar estos nuevos cambios de, de hábitos, ¿no? Entonces, justo este, este live es muy bonito porque son cinco estrategias súper sencillas para que no nos vayamos al próximo año y empezamos el 2023 con los mismos propósitos que, que este año, ¿no? Y así nos vayamos toda la vida. Sí, es que la inercia es durísima, la inercia es durísima y cambia la fecha del calendario, pero pues toda la inercia psicológica de los hábitos, de todo lo demás, pues nos va, nos arrastra en la misma dirección, a menos que realmente hagamos este, este esfuerzo por, por generar un cambio, uh -huh. por ahora sí reprogramarnos, reprogramar nuestros hábitos, reprogramar eh, nuestras actitudes, y, y eso es lo que realmente puede generar, puede generar un cambio. Que también mañana vamos a iniciar eh, justamente el programa, el entrenamiento, Reprograma tus miedos e inseguridades en confianza y autoestima, que es un entrenamiento de ocho semanas donde vamos a estar viendo todos los miedos e inseguridades que traemos arrastrando para reprogramarlo. Ya empezamos el día de mañana jueves en dos horarios, 11 de la mañana 7 de la noche, todavía estás a tiempo para integrarte, si lo quieres hacer, eh, más información en mi bio de Instagram, y ahorita también voy a poner más información en, eh, en los comentarios en, en YouTube y en, y en Facebook. Y pues entremos a nuestro tema, entremos a nuestro tema de las cinco estrategias, y vamos a iniciar con una reflexión, con una reflexión que me parece que siempre me gusta iniciar los programas con esta reflexión de, de eh, qué meta o qué metas quieres tú perseguir eh, en este 2022. Luego nos, nos llenamos de muchas metas y, y ¿cuáles tienes tú? ¿Ya lo pensaste? Yo justamente estaba pensando cuáles son las metas que yo quiero en este 2022 y, y tengo... Tengo varias, tengo varias, pero ahorita que entremos a la, a la primera estrategia voy a comentar por qué no he elegido la más importante, aún no, tal vez lo, a, a lo largo de este programa les estaré platicando. Pero te invito a que tú reflexiones, qué metas estás persiguiendo este 2022 y que nos lo compartas. Te queremos escuchar. Compártelo en Instagram, eh, compártelo eh, aquí en los comentarios, en Facebook, en YouTube. Te queremos escuchar cuáles son esas, esas metas que tienes. Y eh, para que podamos generar esta conversación. Y no sea algo que escuches ahí el programa, que es como interesante, sino que realmente te, te hagas la reflexión y lo pongas en práctica. A mí el, el tema del, de los objetivos... Me, me ha sido súper útil, pero luego es un arma de doble filo, porque cuando tienes objetivos y te los pones de manera rígida, entonces lo tengo que lograr y como si mi vida estuviera en juego y si no logro mis objetivos, entonces eh, eh, nada, todo se va a venir abajo y, y, y no voy a lograr nunca en la vida y voy a ser un fracasado. ¿no? Y creo que esa actitud hacia los objetivos, pues no... Ciertamente no es la más sana, sobre todo cuando, cuando nosotros asociamos la, mi, mi, mi valor como persona con el cumplimiento de los objetivos. Y eso es lo que queremos siempre separar. Es decir, claro, ponte de objetivos, busca esos objetivos eh, y sepáralos. Tú eres una persona maravillosa y valiosa y... Importante, significativa, independientemente de lo que hagas o lo que dejes de hacer. De los propósitos que tengas o los propósitos que no tengas. Y, y, y entonces, pues, puede, no queremos caer ni en la autoexigencia y en el perfeccionismo de los, de los objetivos. Pero tampoco en la autoindulgencia de, ah, no, pues yo voy fluyendo y, y, y, no me, y, y, y a ver qué es lo que sucede. Eh, en la vida eh, y, y, y no me pongo realmente una dirección en la que yo quiero caminar, porque si no me pongo una dirección en la que quiero caminar, pues no, no voy a poder caminar hacia hacia ningún lado. No voy a llegar a ningún lado. Voy a estar flotando por el mar de la vida. Entonces, fíjate qué bonito el arte de poder ponerte una, un objetivo caminar en esa dirección, disfrutar el camino, porque no se trata solo de llegar, sino disfrutar el camino y, eh, y, y procurar avanzar en esa dirección y, y, ser feliz, y ser feliz. Así es, así es Ricardo, no nos define. Pues la primera, la primera estrategia, Ricardo, que yo justo les quería compartir a ustedes y, les quería, y siempre les comparto a mis pacientes, es inicia ya y persigue solamente una meta. Y esto es porque es súper, súper frecuente y súper común ¿no? que estemos pos, eh, posponiendo siempre todos los objetivos que tenemos. Entonces, siempre podemos decir, eh, empiezo el lunes, ¿no? ya este lunes voy a empezar, o ya el primero de enero. Pero llega el primero de enero y dices, no, pero falta la rosca del 6. ¿Cómo voy a empezar este, el primero si falta la rosca del 6? Además es el recalentado. Entonces, eh, bueno, el 7 de enero empiezo. Y así se nos puede ir la vida entera estando eh, posponiendo y posponiendo y posponiendo. Eso es por un lado. Entonces, el primer consejo es inicia ya. Cuando es cambio de hábitos, eh, estamos hablando de cambio de conductas, ¿no? Entonces, la mayoría de las conductas se pueden eh, cambiar en el momento presente, eh, ahorita. Entonces, si tu propósito, un ejemplo, es eh, tomar más agua, pues es tan sencillo como levantarte, ir por un vaso de agua y beberlo, ¿no? Si tu propósito es comer más verduras, tan sencillo como que en la próxima comida, aunque no tengas un plan todavía bien establecido, tan sencillo como que en la próxima comida eh, prepares algo con una verdura y ya, ¿no? Algo súper, súper fácil. Si tu propósito es hacer ejercicio, pues... Estacionate más lejos y camina y vas a hacer actividad física y no tienes que esforzarte demasiado. Entonces, eso es para iniciar ya. Cuando estamos hablando de elige solo una meta a la vez, es porque al menos yo lo veo mucho en consulta, no sé si tú también, Ricardo, pero yo en consulta cada ratito veo pacientes que me dicen, Mitzi, estoy eh, queriendo hacer cambio de hábitos, entonces este año voy a empezar a... Eh, comer mejor, por eso estoy en consulta ahorita contigo, también quiero dejar de fumar, también quiero eh, este, hacer ejercicio, también quiero dejar de quejarme, ¿no? O dejar de este, discutir con, con mi familia, etcétera, etcétera. Y lo que siempre les digo es, muy bien, qué padre que tengas tanta ambición en la vida, pero vámonos poquito a poquito, ¿no? Vamos paso a paso y una meta a la vez, este, un propósito a la vez. Si es tomar agua, enfoquémonos a eso. Yo como nutrióloga, pues obviamente me enfoco con los pacientes a que el cambio de hábitos sea principalmente alimentista, ¿no? Eso es algo eh, como muy lógico. Y lo que les digo es justo eso. A ver, yo me voy a encargar de que este proceso de cambio para que comas mejor eh, eh, sea posible, ¿no? De la mano con el asesoramiento. Ya que lo domines, nos vamos a ejercicio. Ya que lo domines, nos vamos a otro cambio de de estilo de vida, ¿no? Pero una cosa a la vez, porque eso hace que se vuelva eh, así. Estamos acostumbrados a que estamos comiendo bien, ¿no? Estamos a dieta, pero también estamos haciendo ejercicio y por algo, por alguna razón extraña, no puedes hacer ejercicio un día y dejas la dieta. O al revés. No fuiste al gimnasio hoy, pues ya para que como bien, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Eh, que nos traen beneficios a la larga también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, y sí, a mí me pasa luego, ¿no? Así que me pongo demasiados objetivos y ahora sí, esto, voy a hacer 15 objetivos y voy a mitar todos los días y hacer ejercicio todos los días y tomar mi vaso de agua y prepararme a desayunar sano, etcétera, etcétera. Lo hago un día, me tardo tres horas en la mañana y digo, esto, esto no es viable, esto no puede funcionar así. Entonces, eh, sí, sí vale la pena totalmente iniciar ya y enfocarse en, en uno solo. En, en uno otro. solo, exactamente. Entonces, esa es la, como la primera estrategia que yo siempre recomiendo, ¿no? Empecemos este, ahorita y, y, y, y solamente un, por una cosa a la vez. Chedi, saludos, Chedi. Nos dice, exacto, los cambios son el momento presente. Saludos, Ricardo y Amici Feliz año 2020. Exacto, saludos que Chedi me estaba diciendo hace rato que le encantan tus recetas y tus tips en Instagram. ¡Qué emoción! <risa> ¡Qué padre, Chedi! No, pues sí, qué, sí. ¡Qué bonito, qué bonito que, que me sigas y que, y que hagas las recetas! Entonces, en resumen, la primera estrategia, recuérdanos es para los que se acaban de conectar. Rápidamente les voy a decir la primera estrategia. La primera estrategia es inicia ya. Y persigue solo una meta. O sea, inicia ya el momento presente, puedes hacer el cambio de conducta porque al final son conductas, los hábitos eh, eh, saludables son conductas. Entonces, inicia ahora, inicia en la próxima comida. Si tu objetivo es, como decía hace un momento, tomar más agua, pues ve por un vaso de agua y estás iniciando. Eh, si tu objetivo es comer más verduras, en la próxima comida, aunque sea una comida que a lo mejor y tú crees que, que no es saludable, pues agrégale unas espinacas y ya con eso vas a estar cumpliendo con tu objetivo de comer un poquito más de verduras. Eh, y en el de persigue solo una meta, lo platicábamos hace un momento, es muy normal querer hacer un cambio radical y querer cambiar varios, eh, varias conductas en el mismo momento, ¿no? Queremos comer mejor, queremos este Ir al gimnasio o inscribirnos en una clase específica de ejercicio, este, tomar más agua, hacer un cambio en nuestro comportamiento con nuestra familia, por ejemplo. Y en el momento en que no podemos hacer una de, una de las muchas cosas que queremos cambiar, tiramos todo por la borda, ¿no? Entonces, el, el mejor consejo es solamente enfócate en cambiar una cosa. Cuando lo domines y se vuelva parte de tu vida y lo hagas automático, cambia otra y empieza de la misma manera. Y así es súper, súper fácil que se vuelva un estilo de vida. Podría ser, por ejemplo, que decimos, a ver, en enero yo quiero integrar esto a mi vida, ¿no? Y entonces yo quiero integrar, eh, por ejemplo, el año pasado, cuando empezó la pandemia, me puse un objetivo, que es, voy a meditar todos los días, voy a meditar todos los días. Y afortunadamente ya vamos para dos años y, y, lo, y lo he estado haciendo y eso ha sido, y eso ha sido muy bonito. Eh, entonces, pero podría ser, por ejemplo, ahora en enero eh, voy a integrarle hacer un, un ejercicio específico que se llama de energetización que dura 15 minutos en las mañanas y, y, y me enfoco en enero para hacerlo y le, pre, le pongo toda mi energía y luego en febrero ya veo, a ver, va a iniciar febrero, es un pequeño inicio nuevo, ya integré el otro, ya integré el primero, ah, bueno, pues ahora puedo ver si integro un segundo y tal vez entonces ese ese segundo, pues ya sea eh, escribir en mi, eh, en mi journal, en mi bitácora, eh, cómo quiero pasar el día, por ejemplo, ¿no? mm -hmm. Eso puede ser, y luego ya si ya, ya tengo esos dos, pues entonces en marzo integ integro otro. Exacto. ¿no? Y terrestre. te puedes tardar más, claro, y te puedes tardar más, o sea, a lo mejor y y dice, "Solamente este año lo voy a utilizar para hacer cambio en el ejercicio y a lo mejor y no mejoras la parte de la alimentación o otra cosa." O sea, está bien, pero domínalo y aunque te tardes un año completo en dominar una sola cosa, va a ser positivo para tu salud y para tu para tu vida entera, ¿no? Entonces, puede ser que te tardes una semana y digas, "En una semana me una semana me bastó", ¿no? Para este que me encante bailar. ¿no? tenía que descubrir que me encanta mover mi cuerpo por medio del baile y me bastó una semana de hacerlo para que se quede en mi vida entera. Pues entonces la siguiente semana empiezas con otra cosa y así. Entonces realmente el tiempo, esa estrategia a ti te ha funcionado perfecto, pero hay que recordar también que todos somos súper diferentes y que lo que a alguna persona le sirve a lo mejor y no te sirve a ti. Y está bien, ¿no? Hay que encontrar y creo que por eso estamos tú y yo como apoyo este, moral, ¿no? De, de agarrar de la mano a, a las personas y decir, va, yo te acompaño, nos tardemos lo que nos tardemos, pero aquí estamos juntos en este proceso. Así es, así es. Y fíjate que es, como dices, este acompañamiento es tan, tan útil, eh, ¿no? Tú como, las consultas, tú como nutrióloga o yo como psicoterapeuta y consultor en psicología, eh, los, el, el reto como el que eh, nos invitaste eh, en un inicio, el, el, el entrenamiento, ahorita los que estoy invitando, esa constancia semanal tiene una potencia eh, súper importante, súper importante. A mí es de lo que más me, me, me ha transformado a lo largo de la vida, este acompañamiento semanal donde yo me comprometo con, conmigo mismo, me comprometo con un terapeuta, me comprometo con un, un nutriólogo, yo he ido a, con muchos terapeutas en muchos ciclos terapéuticos, yo he ido este, a varias consultas de nutrición con, de, con diferentes personas eh, a lo largo de los años y, y sí, es una maravilla, es una maravilla realmente que te acompañen. Y, sí. y si no te, y si no te, eh, y si no lo has vivido, vívelo, vale la pena. Vale, vale toda la pena. pena, vale toda, toda sí, la pena. Total, totalmente. Y otra vez nos desconectamos en Instagram. Ya me no, pero ya estamos, ya estamos. Otra vez tus ya brillante. estamos de nuevo, ya, aquí estamos otra vez. este Sí, o sea, de verdad es que es un acompañamiento que creo que en México está sobrevaluado, pero que tenemos justo que... Sí aceptarlo y decir va, sí me aviento un proceso terapéutico, sí me aviento un proceso de cambio de hábitos con la nutrióloga, etcétera, etcétera. Entonces, Ricardo, vamos con la, con la segunda estrategia. Sí. Perfecto. La segunda estrategia dice: ve un día a la vez. Y esto es, yo creo que básico para todo en la vida, ¿no? O sea, irnos un día a la vez es este, justo. Ay, otra vez se nos, se nos fue por acá. Este, estamos acostumbrados, y, y yo creo que a ti te pasa también mucho en, en consulta, Ricardo, que cuando tenemos la motivación es la parte más fácil. Y te decía, Ricardo, estamos como eh, súper motivados al principio, cuando justo... Eh, vamos empezando, ¿no? El, el año o el mes o, o tenemos a lo mejor un objetivo eh, próximamente que puede ser una boda, una fiesta, ¿no? este Y tenemos ese objetivo y esa motivación de decir, sí, quiero hacer este cambio porque tengo este objetivo eh, próximamente, ¿no? Y esa es la parte más fácil y es la que nos motiva a hacer los cambios, pero ¿qué pasa cuando ya no tienes el objetivo? ¿Qué sucede cuando... Ya pasa la boda, la boda. Ya, ya pasó el verano. Sí, ya, ya te tomaste la foto para el bikini, ¿no? O sea, ¿o qué pasa cuando este, pues la vida sucede y pasan miles y miles de cosas este, y pierdes esa motivación? Esa es la parte del reto. Ese realmente es el reto eh, al que nos enfrentamos cuando estamos haciendo un cambio de hábitos. Entonces, la recomendación es recuerda tus motivos, Recuerda por qué quisiste empezar este cambio eh, y avanza y vuélvelo a hacer el siguiente día, ¿no? O sea, un día a la vez, concluye y si puedes, al siguiente lo vuelves a hacer. Y si no puedes, al siguiente, no te preocupes. Empieza de nuevo el próximo día. Sí, eso me gusta, ¿no? Me gusta como, luego estamos muy dispersos. Parte de los, de los temas que tenemos, ¿no? La, lo que en semiología le llamamos la dispersión atencional, como que estamos por todos lados y decir, a ver, voy a meterme a una meta, y voy a ir un día a la vez, Entonces, hoy voy a eh, hacer mi ejercicio de energetización, no hoy le voy a agregar eh, espinaca a mi hamburguesa, y sí, a lo que sea, a los tacos de lo pastor, no exacto hoy le voy a poner más eh, cilantro a los tacos de pastor, ¿qué llevan los cilantro o perejil? Siempre no, cilantro, voy. por favor, nunca les pongas perejil, vas a llevarte una decepción, Okay. Sí, <risa> sí, pero sí. Sí, entonces, es, entonces, como poder enfocar nuestra atención y decir, a ver, primero reflexiona lo que es lo que sí quiero. Ah, bueno, quiero esto, pues con toda mi fuerza en esta dirección y un día a la vez eliges un tema, un día a la vez y lo y lo llevas a cabo. Está, está muy buena la, la segunda estrategia. Exacto. La tercera estrategia es: es mejor la constancia que la perfección. Y es que los seres humanos somos perfeccionistas y es imposible ser perfecto. Y afortunadamente no somos perfectos porque sería un mundo muy aburrido. Entonces, eh, eh, la vida afortunadamente nos pone a prueba ¿no? y nos da a veces unos buenos apes y nos dice: A ver, no, la vida no es perfecta, tú no eres perfecto. Y témonos este, de, de, de la cabeza esto y es mejor la constancia. Hoy no pudiste hacerlo no importa, mañana lo intentas. Tampoco pudo ser perfecto, no importa. La suma de pequeñas acciones te llevan a hacer grandes cosas. Y hay, un, y hay un dicho que a mí me encanta que dice pasos pequeños te llevan al mismo lugar que un paso grande, ¿no? Entonces, sé constante y de hecho la constancia lo que hace es que eventualmente se va a volver automático esta conducta que tú estás eh, tratando de cambiar hoy. Sí, sí, sí. Eso, es, eso también está muy bueno, ¿no? Es como, como diferentes aspectos de, de, de, la, de esta idea de si vas por demasiado, si va, si lo buscas perfecto, pues no lo, vas a, no, lo, no lo vas a poder hacer, ¿no? Realmente lo que se necesita es eh, Baby Steps. Me ¿Sí? acuerdo de una película que, que había hace mucho tiempo con Bill Murray, ...que su psicólogo le decía... ...baby steps, baby steps... ...y entonces así con... así con baby steps... Es, ...es algo que a mí me, me ha funcionado... ...me ha funcionado mucho, ¿no? ...igual con la meditación, por ejemplo, ¿no? ...entonces, a ver, empieza con... ...me encantan estas aplicaciones... ...donde puedes empezar a meditar... ...tres minutos... Sí. ...el primer día, tres minutos... Sí. ...el segundo día, cuatro minutos... ...el, el tercer día, cinco minutos... Y así le vas incrementando mientras mantengas en esa dirección. Y si, y si te atoraste y te quedas en cinco minutos, pues es mejor, es mejor hecho que perfecto. No, es decir, no, no es que tengo que sentarme y media hora y, y tengo que poner mi mente en blanco, eso no va a suceder. Me, me, dicen, me dicen luego la gente, es que no puedo meditar porque mi mente no está en blanco. Y yo no, hombre, pues entonces yo tampoco. Nadie. Meditar, meditar es disminuir... La, la, es enfocar la atención y disminuir la dispersión atencional y poder, bueno, dependiendo del tipo de meditación, pues en, en lo que sea que le estés enfocando. Y sabes, este ejemplo que das tú ahorita de la meditación, yo lo pongo mucho con el ejercicio. Porque muchos pacientes me dicen, si es que no tengo tiempo de hacer ejercicio. Me encantaría tener tiempo. Y yo les digo, a ver, es que, no es que no es que te tengas que despertar a las 4 de la mañana para irte al gimnasio y hacer dos horas. No. El chiste es que hagas algo. Si ese algo van a ser 10 minutos de sentadillas en tu casa, mientras no te tengas problemas en las rodillas, por favor. Pero pueden ser 5 minutos de saltar la cuerda o 10 minutos de pasear a tu perro. Esos 10 minutos van a ser mucho más significativos que 0 minutos de ejercicio. Totalmente. Van a ser algo en tu cuerpo positivo. A lo mejor no es tan visible como si hicieras dos horas diarias durante 3 meses, ¿no? pero va a ser un cuerpo importante va a ser un cambio importante en tu cuerpo eh, a largo plazo, ¿no? Entonces una analogía también súper bonita de no querer buscar esa perfección de este Ajá. tengo que hacerlo así, si no no lo hago. Exacto, sí, exacto, eso eso me encanta. Igual cuando cuando la gente en, en coronavirus decía no es que no puedo hacer ejercicio porque cerraron los gimnasios, no puedo hacer mi rutina de siempre de dos horas en el gimnasio y yo bueno, pero a ver qué puedes hacer. Falta sí, sí puedes. la cuerda 10 minutos. Uh -huh. Échate, haz lagartijas y sentadillas. Uh -huh. A mí a mí lo que lo que empecé, retomé mi práctica de yoga en la sí, pandemia. En la pandemia ponía yo mis videos de yoga y me puse a hacer mi yoga. Es que no es perfecto, es que es mejor con un profesor, es que no me están corrigiendo las posturas. Bueno, eso es eso es hacerlo perfecto, pero pues hay que trabajar con lo cual y si lo que hay es un video, uh -huh. pues pones un video, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, es mejor es mejor hecho que perfecto. Exactamente, exacto. Cuarta estrategia es establece un plan de acción. Ok, ¿no? Ya pensaste en tus objetivos, ya pensaste en tus propósitos, le pusiste una intención a cada uva que te comiste el, el 31 de diciembre, ¿no? Este, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? La, la, la, recomendación que yo les doy es apunta las razones. Si es un cambio de, por ejemplo, alimentación, ¿no? Y yo hablo mucho de la alimentación, pues porque es obviamente a lo que me dedico, pero si estamos hablando de cambios de alimentación, ok, ¿por qué quieres cambiar tu alimentación? No? Ah, bueno, pues es que quizás tengas un antecedente de X o Y. Patología, ok. O quizás tu familia sufre de X o Y, entonces tú quieres prevenir. Ok, apúntalo. este, Porque tengo la boda de mi mejor amiga en mayo. Ok, apúntalo. Porque no quiero la, la, la, la, la, los objetivos que tengas. Apúntalos y eso lo vas a tener como recordatorio para que cuando no tengas esta motivación que decíamos hace un rato, eh, leas y digas, o que ya me acordé por qué quería hacer este cambio, porque sí es importante para mí y, lo, y te vuelvas, digamos, como que a motivar. Eso es por un lado. Y por otro lado, a ver, establece un plan, un plan de acción. Si tu objetivo es tomar más agua, a lo mejor y para ti es un poco más eh, motivador el eh, comprarte un termo eh, con popote, entonces el popote hace que tomes agua más fácil y bebas más agua al, al, a lo largo del día, ¿no? Sí, si para... Me Ah, sí. sí, sí, sí. Y eso y a lo mejor y eso te va a traer, uh -huh. exacto. Y eso va a hacer que bebas más agua. Entonces, ese fue tu plan de acción, Ricardo. Eh, habrá quien diga, ¿sabes qué? Que yo sí necesito tener una membresía y que mes con mes me esté llegando el estado de cuenta del gimnasio y que me duele el codo, ¿no? <risa> Para ir a, al gimnasio y hacer ejercicio. Bueno, eso es un plan de acción. O a veces necesito, sí necesito ir a consulta con una nutrióloga para que me esté recordando de lo importante que es este comer de los tres grupos eh, principales de alimentos. Ah, órale. Este, pero el punto es, haz un plan para que cuando pierdas el rumbo y la motivación, puedas ir a un lugar y, y, y leer y recordar y volver a motivarte. Sí, eso es bien importante, como decíamos en semiología. Quien comprende el beneficio, realiza el esfuerzo uh -huh. y convierte el esfuerzo en entusiasmo. Uh -huh. Y a veces nada más como que, ay, es que tengo que bajar de paso, tengo que bajar de peso, tengo que bajar... ¿Pero para qué? ¿Por qué quieres bajar de peso? Uh -huh. A mí lo que... Yo como tengo un poco de hipoglucemia, pues tengo una, un régimen alimenticio muy particular. Y luego me dicen, eh, ¿cómo le haces para ser tan disciplinado con la comida? Y digo, porque me siento bien? Uh -huh. Porque me siento bien, porque cuando como consistentemente lo que ya vi que le cae bien a mi cuerpo, pues entonces me siento bien. Y cuando veo ahora una eh, dona de chocolate de Starbucks, que me encantan, eh, y la veo, entonces yo sé, yo sé lo que va a pasar si me la como, ¿no? Eh, y la ventaja de, de tener un poco de hipoglucemia es que las consecuencias son bastante más rápidas. Bastante más inmediatas. Me como la dona y dos horas después estoy así, cayéndome de sueño, ¿no? Pero entonces, yo quiero yo quiero sentirme bien. Yo quiero sentirme bien. Y, y, y eso es igual con el ejercicio. Yo quiero sentirme bien. Y la bien que tú recuerdes y grabes en tu mente... Uh -huh esa sensación de cuando sales de hacer ejercicio y te sientes fuerte y te sientes ágil y te sientes coordinado y te llenas de energía y dices, eso es lo que yo quiero, uh -huh. ese es el objetivo que yo quiero y eso también lo puedes apuntar uh -huh. y describir cómo te sientes cuando haces aquello que es, es tu meta, que uh -huh. es comer saludable o, o hacer ejercicio, lo que sea, ¿no? Lo que sea que sea meditar igual. Después de una buena meditación, sales y sientes una claridad mental y una tranquilidad. Y dices, quiero más, quiero más de eso. Y, y, y así lo podemos convertir en, en entusiasmo. A mí me pasa mucho en consulta, Ricardo, justo que de una consulta a otra, y te estoy hablando de 15, 20 días, me dicen, es que mi, mi digestión cambió tanto que quiero sentir esta plenitud interna por el resto de mi vida. Porque se dan claro. cuenta que también estamos acostumbrados a sentirnos mal, o sea, físicamente tener un malestar principalmente digestivo y estás acostumbrado a eso, ¿no? Y si y acaso si acaso una pastilla a lo mejor y te mejora momentáneamente, pero el momento en que sientes el beneficio eh, permanente o, o más constante de, un, de, una de una buena digestión, justo dices, wow, quiero esto siempre. Entonces es un ejemplo similar, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasa, por ejemplo, con la inflamación que empiezo a, a comer lo que no me cae bien y me inflamo, y es, no, pues no me gusta, no me gusta sentirme inflamado, no me gusta eh, como que sentirme embotado, y, y sí, pues sí es, sí es mejor hacerlo así. Chedi nos dice, muy importante anotar el por qué deseamos hacer cambios de hábitos y recordarlos para aumentar el deseo y tener voluntad de continuar hasta lograr la meta, y sobre todo, disfrutarlo con entusiasmo. Exacto, Ay. totalmente de acuerdo, Chedi. Muy, muy bien, qué bueno, qué bueno, Chedi. Y la última estrategia, eh, repite un poco lo que hemos dicho, pero creo que es bien importante. Es siempre puedes empezar de nuevo. No importa si estás en noviembre y dijiste en enero que ibas a empezar un cambio de hábitos. No importa, empieza. Siempre, siempre puedes volver a empezar. Eh, Puedes empezar en la próxima comida otra vez, puedes empezar este en este momento, puedes empezar pasado mañana o el día que sea, pero siempre puedes empezar de nuevo. este Y el punto es retomar, ¿no? Lo que sea que estés haciendo y lo que quieras cambiar, hoy no pudiste, retómalo. Y vas a tener un beneficio. Así es, este este me encanta, ¿no? A mí, a mí me gusta decir, la disciplina es el arte de volver a empezar. No, ya esta semana no, Luis, no cumplí mi meta ni una sola vez. Ya, sí. ni modo, hasta el siguiente año. No, no, no, no, no. Uh -huh. A ver, ¿lo dejé de hacer? No pasa nada. ¿Que esperabas hacerlo diario por el resto de tu vida? Pues Exacto. no, probablemente eso no va a suceder. Entonces, lo dejas de hacer un día, lo dejas de hacer una semana, lo dejas de hacer un mes, no importa cuánto tiempo, retómalo. Uh -huh. Este es el momento en que, en que lo puedes retomar. El momento en que te acuerdas uh -huh. es el momento en que tú puedes reconectar con la... con la... Eh, con la con, con el deseo, otra vez conectándolo con el anterior, con el deseo, con el beneficio de por qué si lo quieres hacer, de cómo te quieres sentir y, y entonces pues volverlo, volverlo a hacer. Y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y eso nos va haciendo que nuestros propósitos pues, se vayan generando como, como hábitos, hábitos de, de todo tipo. Y creo que de salud, y creo que es también recordarnos. Y estamos en un tiempo perfecto, justo por todo lo que queremos cambiar. Recordarnos que somos seres humanos, recordarnos que la vida es deliciosa, que la vida está hecha para disfrutarse, ¿no? Y decir, bueno, a ver, mañana tengo una reunión o me voy a ir de vacaciones. Bueno, voy a poner en pausa esto y lo retomo. Y no pasa nada. Pasa mucho también en consulta que el fin de semana normalmente no podemos seguir con la rutina diaria de lunes a viernes. Entonces, mis pacientes llegan el lunes y están este, así en, este, con un oh, torbellino sí. mental. Sí, no lo quería decir así, pero sí, o sea, están con un torbellino mental porque comieron mal el fin de semana y ya echaron a perder todo lo que habían hecho en, en la semana anterior, ¿no? Y lo que les digo es, no, o sea, justo lo que hemos dicho en este live, ¿no? Lo que has hecho, por muy poquito que sea, tiene un beneficio en tu cuerpo. Entonces, retoma, retoma. Hoy lunes retoma si es que el fin de semana te portaste mal. No pasa nada. Así Me es. Encanta. Me encanta porque se vuelve una conducta humana, conforme lo sigamos haciendo día con día. Ajá, y si ya te habías puesto una meta y la soltaste, no importa que hoy sea día 5, pues retoma, retoma. Y si se te olvidó en tres semana, pero cuando te acuerdas es el fin de semana, pues retómalo, retómalo. Siempre, siempre es buen momento de, de acordarnos. Final, finalmente la conciencia, eh, dentro uh -huh. de nuestra conciencia, pues, se nos se nos van olvidando las cosas, y eso es normal, y con la edad más... Pero hay instantes donde te acuerdas, ah, sí, este es mi objetivo, esta es mi meta de este año. Ah, pues entonces lo voy a hacer. Lo puedo hacer en este, el mejor momento, como tú dices, es eh, el agua. ¿Cuándo es el mejor momento? Ah, pues ahorita que me acordé, voy y me sirvo mi vaso de agua y lo dejo a un lado para tenerlo ahí, entonces es mucho más fácil estarlo... estarlo estarlo tomando, me acuerdo del ejercicio bueno, pues tal vez en este instante no puedo pero hoy en la noche me voy a ir al, al gimnasio a hacer ejercicio voy a hacer mi, voy a poner mi video de, de, de yoga y hacer mi yoga, a mí también luego me gusta poner videos de música y ponerme a bailar Sí, sí Sí, a mí también y tú solo frente al espejo y estás pasando la bomba o sea, estás pasando sí. la bomba sí, ¿Sabes sí, sí. qué? ¿Qué que, que eh, es un ejemplo que también siempre pongo cuando la gente se va de viaje y estás en un proceso de cambio de hábitos alimenticios, es eh, para empezar a disfrutar, ¿no?, del viaje y del momento. Eh, pero es, a ver, vas a ir a un lugar, eh, voy a poner un ejemplo, Nueva York, en donde en Nueva York las pizzas son deliciosas. Y entonces vas a comer pizza. Ok, vas a llegar al restaurante de pizzas, ¿no? A la pizzería, pero estás en un cambio de hábitos y entonces empiezas a entrar en crisis de que, pero es que debería de estarme comiendo una ensalada aburrida. Pues sí, pero estás en una pizzería deliciosa. Ok, entonces ves el menú, dices, a ver, ¿puedo comerme la pizza con siete quesos y siete carnes o puedo comerme una pizza con vegetales? ¿Qué voy a escoger? Si mi, mi plan de vida es comer mejor. Bueno, voy a seguir disfrutando una pizza, que no es un alimento que debería de comer diario porque no me hace bien pero hoy estoy en una pizzería, estoy en un viaje increíble, estoy compartiendo con, con alguien, un ser significativo en mi vida, me como una pizza deliciosa pero con tres pedacitos de verdura y eso ya es un cambio eh, de hábitos, ¿no? está padrísimo. Así es, así es, ¿no? Llegas eh, al, al Burger King porque quiso ir tu hijo al Burger King y te dicen ¿Quiere la hamburguesa triple y con el refresco extra grande y con las palomitas extra grandes por tres pesos? Y yo muchas veces les contesto: tres pesos y 500 calorías más. No, gracias, los tres pesos son baratos, pero las 500 calorías me cuesta mucho tiempo en el gimnasio después bajar. Este, entonces digo: no, no, no, a ver, deme la hamburguesa. Eh, yo, por ejemplo, en Burger King pido la hamburguesa chica, la Whopper Junior y pido unas papas chicas, y pido un refresco sin azúcar, entonces, no es la lo máximo, pero, es, bueno, y le quito el pan, porque el pan me cae mal. Que no vayas a ese y, lugar, Ricardo, qué aburrido. Y el queso, y el queso, es que es que a mí sí me pasa inmediato, que me como el pan, y a las dos horas estoy así, y estoy arrepentido. Ajá. Entonces ya aprendí por las malas, ¿no? Pero ahora ya hacen las hamburguesas con la lechuga. Sí, lechuja. ya las hacen. Pero sí, o sea, el ejemplo que estás dando es súper clásico, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, Michi, si es qué a los tacos. Y ni modo de pedirme una, un refresco sin azúcar si ya estoy comiendo tacos. Y lo que les digo es, te hubieras ahorrado muchísima azúcar. ¡Claro! <risa> te hubieras, claro. Te hubieras ahorrado muchísimas calorías y muchísima azúcar. No está mal, está bien. Y mejor si te y es una agüita, ¿no? Y ya de, ya de de pasada te hidratas un poco. Y si te traen los tacos con dos tacos, o sea, con dos tortillas, una encima de otra, pues no te comes la de abajo, uh -huh. así de sencillo, sabe igual. Uh -huh. <risa> sí, sí, sí. Sabe igual, o yo lo que hago mucho, porque a mí me cae bien una tortilla, pero dos ya me empieza a caer mal, entonces vacío todos vacío todos en, una, en un super taco así con una tortilla y así la disfruto porque luego hay algo bien interesante ¿no? que nos podemos echar 10 tacos en dispersión atencional, platicando, etcétera, etcétera y lo disfrutamos menos uh -huh. que echarme un taco uh -huh. de echarle, prepararlo así deliciosamente y en la plática decirle, espérame, déjame voy a disfrutar mi taco y, mmm, y me como el taco, me concentro en disfrutarlo, y así yo y todos, disfrutamos mucho más que, que, que, que la cantidad, no porque tenemos como esta cosa de la, de la cantidad. Hay un estudio que hicieron que me parece magnífico, que se dieron cuenta que después de la cuarta mordida de pastel, de taco, de lo que sea, las papilas gustativas dejan de, de tener ese como rush, ¿no? como esa emoción de qué rico está esto, después de la cuarta. Entonces, claro. no. como dices, o sea, si estás con el celular mientras estás comiendo, aunque sea un plato gigante de pasta, mm -hmm. no lo vas a Y si te va a acabar y vas a decir, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Dónde está? Ni, ni, ni me supo a nada. Eh, porque por estar justo con la mente. Claro, menos claro. A, lo que estoy a, a nivel fisiológico seguro empieza la tolerancia química, ¿no? Le, de, ya, te, ya deja de ser. Estamos diseñados para que los estímulos que resaltan esos son los que captamos. Y a nivel psicológico, también la, la habituación de, ah, pues es otro taco. Ahora sí. que, que, que estuve muchos meses en Madrid y que no comía tacos, sí. yo no era particularmente fan de los tacos, pero sí regresé así con un deseo de tacos porque justamente estaba deshabituado hasta tamales, yo que nunca comía tamales, eh, y de repente oía los tamales, tamales, guacateños. Y le digo a mi novia, vamos por unos tamales, vamos por unos tamales. Pero igual me agarró un tamal, me, comó, me comí un tercio de tamal, y con ese tercio de tamal me cayó bien y no me indigestó. Y con eso fue suficiente. y Se te quitó el antojo que tenías de tamales, y no te tuviste que comer cinco. Exacto, sí, exactamente. Ah, pues qué bien, pues vamos a, a resumir las cinco estrategias para ir cerrando nuestro programa. ¿Tú las tienes por ahí? Yo aquí las tengo. Super. Entonces, la primera, inicia ya y persigue solo una meta, ¿no? No esperes a mañana y no busques abarcar todos los cambios que quieres hacer en tu vida. Uno y ahorita. La segunda es ve un día a la vez, es justo lo que decíamos. Al principio contamos con la motivación esa motivación probablemente se va a terminar, recuerda la, los motivos por lo que eh, lo planeaste y empieza y retoma, un día a la vez. El tercero es, es mejor la constancia que la perfección, y yo creo que el resumen para esta estrategia sería, pasos pequeños te llevan al mismo lugar que un paso grande, ¿no? Yo creo que eso es como la mejor definición. La cuarta es, establece un plan de acción. Lo que decíamos, apunta tus motivos, apunta tus eh, las razones por las que quieres hacer este cambio eh, y organiza y prioriza tus actividades y tu día, ¿no? Y la quinta es siempre puedes empezar de nuevo el día que sea, la hora que sea. El cambio se hace en el momento presente y eso hace que perduren. Son, son cinco estrategias bastante sencillas. O sea, yo creo que el momento en que las ves así, como ahorita lo pusiste en la pantalla juntas, dices, qué fácil, ¿no? ¿Por qué no lo había hecho esto con este cambio anteriormente? Así es, pero me encanta, me encanta porque estas cinco estrategias que nos compartes, amablemente, es eh, en su sencillez radica su poder, radica su capacidad y radica su, su potencial. De, de, de no te quieras comer al mundo es enfócate en una cosa, continúa, haz un plan inteligente, me encantó, me encantó. Y, y, por ejemplo, si alguien se preguntara, en términos, si eligiera una cosa en cuanto a salud, eh, ¿cuáles serían de las metas más importantes que nos podríamos poner en cuanto a salud? Sí, sería cambiar tu alimentación. O sea, yo siempre se los comento a mis pacientes... Eh... Los, los, los datos numéricos no, no podrían ser tan específicos, pero imagínense una, una gráfica de pie, ¿no? Esta grafiquita redondita. Eh, yo le pondría la mitad del peso a la dieta, ¿no? De, si quieres hacer un cambio en tu salud, la mitad del peso, o sea, la mitad de la grafiquita tiene que ser cambio de alimentación. El otro 50% yo lo pondría... En 25 y 25, 25% ejercicio y 25% sueño o un buen descanso. Eh, eh, la gente normalmente sobrevalora este, el sueño, no le da la importancia que tiene el sueño en nuestra vida y en nuestra salud. En el sueño se producen muchísimas cosas químicas, se eh, segregan muchísimas hormonas que eh, mejoran o empeoran tu salud. Entonces, eh, un buen descanso asegura también que eh, muchos procesos fisiológicos se den de forma adecuada durante el día o durante este momento que estamos como alerta. Entonces, 50% de alimentación y, y 25 y 25 sueño y ejercicio. Entonces, ¿qué hago primero? Pues sí, la recomendación sería, cambia tu alimentación primero que nada porque es la base, eh, es la gasolina, ¿no? De nuestra, de nuestra nave espacial tan maravillosa que somos. Perfecto. ¿Y algunas ideas para cambiar la alimentación? ¿Algunas ideas sencillas? fáciles. es, agrega una verdura en cada comida. Mm. Puede ser salsa. Mm. Las salsas son verduras. Entonces, algo tan sencillo como, agrega verduras. Puede ser echarle salsa a unas eh, quesadillas y las vuelves enchiladas. Pueden ser, sí, ¿sabes? Puede ser... Al huevo, al huevo, por ejemplo. Al huevo, exacto. Al huevo con espinacas pues retacar el huevo de espinacas y sabe súper rico. Exactamente. Puede ser eh, comer una sopa de, eh, de verduras en la comida, a pesar de que vayas a comer otra cosa. Sí, además, tu sopita de verduras. Y ahí estás comiendo verduras. Y este y en la cena, o sea, desayuno, comida y cena, agregar verduras. Y eso va a asegurar no solamente vitaminas y minerales, sino un extra de agua, porque hay que recordar que las verduras y, y frutas nos dan eh, agua nos van a dar un poco de hidratación eh, como de forma alterna o paralela. Entonces ah, sería una buena, una buena, eh, un buen inicio. Ah, está muy bien, está muy bien. Y si ya comen un poco de verdura, ¿podrían duplicar la, la dosis de verdura? Puedes duplicar las verduras. En teoría podemos comer las que queramos, las frutas no. De hecho, el, el dicho que dice, o el eslogan de, de, de todos los productos, chatarra, ya ves que dice, come frutas y verduras. Debería decir al revés, debería decir, come verduras y frutas, porque de inmediato le ponemos más atención a, ah, bueno, muchas frutas y verduras. Pero frutas hay que, hay que contabilizarlas, depende de cada, cada quien cuánto podemos consumir, pero verduras en general sí podemos comer como, como un poco más y eh, sin, tanto, sin tanta contabilidad. Pero si ya comes verduras, pues a lo mejor será... Quitar un poco de grasa o evitar alimentos fritos, preferir alimentos eh, horneados, asados, son pequeños detallitos, ¿no? Pequeños cambios que sí si hacen una, una mejoría sí, sí. en tu cuerpo. Uh -huh. Ay, pues qué gusto. Y otra, otra recomendación para todos los que nos escuchan es: eh, métete al reto de Mitzi, métete a. es, es ¿Es un programa? ¿Es un reto? ¿Cómo? ¿Cuál es, es el término correcto? Eso, mira, creo que lo principal es decirles, no es una dieta, es un programa integral de salud que dura 14 días, empezamos el 10 de enero, es este lunes que, que viene, eh, y son 14 días en donde yo te enseño a cambiar hábitos de alimentación y te acompaño día con día eh, con recetas, con un plan de alimentación, ¿no? Con un plan de alimentación que vamos a hacer en grupo. Eh, lo que aquí sucede también mucho es que hay, hay situaciones en donde se tiene que adaptar. Eso se ve antes de iniciar el programa conmigo. Por si hay necesidad de adaptar algo eh, en específico, quitar o agregar al plan de alimentación a una persona en específico, se, eh, se, se modifica. Pero básicamente es eso. Son 12 días para aprender a comer delicioso, para quitarnos este estigma de no sabes cocinar o el estigma de eh, comer sano es comer aburrido. No, vas a, a, a aprender a comer rico, pero sanamente. Sí, buenísimo. Estoy poniendo aquí en Facebook las, el enlace para que te contacten. Yo una vez hice un reto contigo y me encantó, me encantó. Muy, o sea, como muy claro lo que hay que hacer, flexible. Eh, sano, rico, rico, que es súper importante sí. para real, realmente darle continuidad, y entonces súper recomendado, súper recomendado. Lo puse aquí y este, también estaba ahí poniendo aquí eh, tus datos. Ya saben, en Instagram nutrióloga arroba nutrióloga.mitzi.tercero, Facebook nutrióloga Tercero, y correo mitzi.tercero arroba gmail .com. Fantástico. Oye, pues qué gusto, qué gusto. A pesar de las complicaciones tecnológicas, vamos a darle una editadita a este video para poder eh, subirlo a, a Instagram después. Y, y, y de esa manera, pues, se, se pueden tener la, la información completa de las cinco estrategias sin interrupciones. Ya sé. Sí, Instagram nos, nos jugó una una mala pasada, pero Ricardo, es un honor haber estado aquí, me encanta platicar contigo eh, de la forma que sea, es un placer eh, de verdad, y eh, pues ya saben, ya saben las cinco estrategias, son muy Así fáciles. Es. Y cualquier duda que tengan también, Ricardo, o sea, saben que me pueden contactar, si hay algo en específico que quieran trabajar, si no es cambio de hábitos, pero es atacar alguna, alguna patología, estoy para, para servirles y ayudarles. Así es. También contestas preguntas en Instagram, ¿no? Con cierta frecuencia ahí pones en la cajita las preguntas y vas contestando ahí las preguntas. Sí, es un placer, es un placer como siempre platicar contigo y que nos compartas de tu sabiduría práctica en estas cinco estrategias para convertir los propósitos en un estilo de vida saludable. Y tenemos también el eh, mañana iniciamos el, programa, el entrenamiento Reprograma tus miedos e inseguridades en confianza y autoestima en este entrenamiento que incluye el curso 1, semiología de la Vida Cotidiana, que, donde vemos toda la parte teórica de cómo funcionan las actitudes, el miedo y las inseguridades. Y por otro lado, el taller vivencial, donde cada semana nos vemos los jueves de 11 a 1 si eliges el horario de la mañana, de 7 a 9 si eliges el horario de la noche, durante ocho semanas estamos combatiendo los miedos e inseguridades para construir esta confianza y autoestima, que son simplemente programas que eh, nosotros podemos transformar. Voy a también poner aquí la, los datos en, en Facebook y en lo demás. Y nos vemos el siguiente miércoles en nuestro programa. Y espero, Michi, que nos puedas hacer el favor, el honor de venir pronto para ¿Cómo? hablar de muchos otros temas sobre nutrición. Yo feliz de la vida de estar aquí y de compartir lo que, lo que amo y lo que me apasiona, que es la nutrición. Entonces, en cuanto tú me digas, aquí estoy de regreso, Ricardo. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por... Eh, dedicarle tiempo a realmente querer transformar tu vida, construir tu bienestar, porque recuerda que lo que elijas eso es lo que vas a ir construyendo poco a poco, no son la suma de estas elecciones las que te pueden llevar a construir tu paz muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, un abrazo grande gracias, bye bye